Dije que tenía un gran machete no podía dejar de pensar en qué era lo que pasaría después. Siempre quiso una de estas. ¿Sabes lo que rico. no tenía? No. Porque no hay arveja. Acá le quería poner arveja. Ah, sí, no, está bien. Pero no oh. hay arveja, uh, no hay, yo las compro congeladas. Hongo y chorizo. Y hay este...